Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Mi nombre es Henry Pineda. Quiero darte la más cordial de las invitaciones a este, tu canal de diseño gráfico, donde estamos tratando los aspectos básicos hacia avanzados, los programas de Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign. Estamos asimismo saliendo en vivo, donde estamos tratando temas sobre marketing digital y monetización en redes sociales. La verdad está muy bueno y te invito a que no te los pierdas. En estos eventos en vivo ya hemos activado la opción del Super Chat, donde tranquilamente tú puedes empezar a colaborarnos económicamente para el crecimiento de este canal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues simplemente en el chat, dar un clic en el signo de dólar, clic en Super Chat. Automáticamente tú puedes elegir la cantidad con la que quieras participar y colaborar para el crecimiento de este tu canal de diseño gráfico. Entonces, te espero en vivo. Y si tienes la oportunidad de ayudarnos con el Super Chat, enhorabuena. Pero si no, también te invito a colaborar con un comentario, a compartir la información que es totalmente gratis para ti. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí en este canal y te espero en los en vivos y también en los Super Chat. Cuídate mucho. Chao, chao.